no importa nada de lo que tú tengas nada de lo que tú eres nada de lo que tú quisieras ser si no va de acuerdo a la relación que tú tienes con él todo eso simplemente son cosas sin sentido lo que Jesús estaba tratando de decir es todo empieza en la relación es más cuando una persona se casa tienen relación con esa persona en todas las áreas que permiten que esa persona entre. ¿Cómo así? Yo no estoy casado con Elizabeth, pero si yo no le permito a Elizabeth entrar en, mi, en, lo que, en mis finanzas, yo no tengo una relación con ella financieramente. Si yo no le permito a Elizabeth entrar en una relación con mi familia, entonces en el área familiar Elizabeth y yo no tenemos relación solamente vamos a tener relación en el área donde yo permita que Elizabeth entre a mi vida. Hay muchas cosas en tu vida que tú no lo has logrado porque todavía tú no tienes relación con el padre en esa área. Tal vez en el área financiera, tu área financiera está totalmente destrozada. No estoy hablando simplemente de pobreza, estoy hablando de, de desorden porque tal vez tú has tratado de hacerlo sin una relación con él. El padre todavía en esa área no tiene relación contigo Tal vez tu área de crianza de tus hijos O tal vez en el matrimonio Tu matrimonio no va bien Tal vez tus amigos no son los mejores Tal vez tu trabajo no te va tan bien ¿Por qué? Porque tu trabajo no está basado en una relación con el padre Entonces en esas áreas tú ni agradas al padre Ni el padre puede hacer nada por ti en esas áreas, tú estás cerrado al Padre. Sí se puede. Tú puedes estar cerrado en cierta área de tu vida al Padre. Por eso vemos mucha gente que, oh wow, predica bien. Eh, se lleva bien con la gente, pero su matrimonio es un, es un desastre. ¿Por qué? Porque en todas esas áreas está bien con el Padre, pero en su matrimonio no ha dejado que el Padre entre. No, no tiene, su matrimonio no está basado en la relación primero con el Padre. Que si ustedes siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, si ustedes que son padres y son malos saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial os dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Y ese verso público me llamó la atención mucho. Porque la relación con el Padre está totalmente vinculada con el Espíritu. así Muchas personas piensan que tienen relación con Dios Porque su vida va bien Y miren su relación con Dios por su estado Si tengo financieramente bien Si mi, mi familia todo está bien Si ciertas cosas marchan correctamente Entonces tengo una buena relación con Dios Pero no, no, no, no, no El Padre está diciendo El Señor está diciendo Yo soy un Padre tan bueno Que yo le voy a dar el único que puede conocer mi corazón y revelarse yo le voy a dar el único que puede traer relación entre ustedes y yo que se llama el Espíritu Santo Entiendo, yo soy bueno no porque le doy pan no simplemente porque le puedo dar muchas cosas sino porque le doy mi relación para que en todas las áreas ustedes puedan estar tranquilos para que no importa si te va mal o te va bien ustedes puedan estar tranquilos porque tienen el Espíritu Santo que los puede guiar en todas las áreas que le pueden decir qué yo pienso acerca de tu matrimonio cómo yo quiero guiar tus tu finanzas cómo yo quiero guiar ciertas cosas